Cuando yo te hablé de amor, cuando yo te hablé de amor A ti, a ti, jamás andaba buscando victoria Hoy el tren de tus amores ya se ha Soy sincero y vengas. a estar. Amor por siempre Música Profesor Álvaro arlara cuando se quiere se puede y hermano Tan muerta